Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a un nuevo video, soy Carlos Vallejo del canal de Tienes Spanish Y el día de hoy les voy a enseñar a quitar el código de seguridad de su iPad En el caso tal de que se les haya olvidado el código, ¿ok? De una manera súper fácil, súper sencilla, así que sin más, comencemos Ahora sí, comencemos. Bueno chicos, para este proceso vamos a utilizar nuestro programa llamado TinoShare for UKI, el cual estará en la descripción del video. Una vez que el programa se haya ejecutado, aquí simplemente le damos clic al botón que dice iniciar. Aquí le damos clic en iniciar. Y ahora vamos a conectar nuestro iPad. Como en este caso nuestro iPad tiene un botón de inicio, lo que tenemos que hacer es conectar el iPad a la computadora mediante el cable USB y presionar al mismo tiempo el botón de inicio y el botón de encendido y apagado al mismo tiempo. Esto lo vamos a presionar por unos segundos hasta que el dispositivo se reinicie en su totalidad. A continuación lo que vamos a hacer es mantener presionados estos botones hasta que aparezca el logo de iTunes. Okay, o el logo de la computadora según el iPad que ustedes tengan entonces muy importante esperar acá a que aparezca el logo de iTunes y ya aquí vamos a estar en el modo recuperación. Aquí en la computadora vamos a descargar la última versión del sistema operativo que tiene el iPad. Le damos en descargar y luego de descargarlo vamos a darle clic a la opción que dice iniciar para que en este caso quite el código de seguridad. Lo que va a hacer en este caso el programa que no you pone es una restauración de fábrica. Entonces esperamos. A que la restauración finalice y bueno ya luego de que aparezca esta pantalla quiere decir que el código ok de seguridad en este caso se ha quitado con éxito le damos clic en hecho ya podemos cerrar el programa y ya el siguiente paso es configurar nuestro iPad nuevamente con un nuevo código. Y bueno, ya luego de que el dispositivo se haya reiniciado, lo configuramos, presionamos el botón de inicio, seleccionamos el idioma, seleccionamos la región, aquí le damos a configurar manualmente, esperamos a que el dispositivo se active, ok, bueno, obviamente tenemos que estar conectados a una red Wi-Fi, y aquí colocamos nuestro Apple ID y nuestra respectiva contraseña. Una vez que se haya logrado desbloquear el iPad le damos en continuar Aquí ya podemos crear un nuevo código, pero este código tiene que ser fácil de recordar para nosotros y difícil de adivinar para los demás. Yo para este ejemplo voy a colocar cuatro veces el número uno, pero recuerden que la idea es colocar otro código diferente. Aquí podemos realizar eh, una copia de seguridad, restaurar una copia de seguridad y colocar y configurar nuestro Apple ID. Aceptamos los términos y condiciones, le damos en continuar, le damos en continuar. Eh, agregar después, continuar, continuar y continuar, y ya cuando tengamos acceso al dispositivo ya lo podemos bloquear y a la hora del, del desbloqueo podemos simplemente presionar el botón y vamos a poder colocar el nuevo código de seguridad, súper fácil y súper sencillo, así que pues nada, el video se los dejo hasta acá y recuerden apoyarnos con un like o me gusta, Soy Carlos Vallejo nos vemos en la próxima ocasión, hasta pronto, bye bye.